Los pobres no. Los pobres son una plaga, una peste, una epidemia, yo que sé cómo pararlos, erradicarlos y que palmen de una vez. Inventan la receta para que todo desaparezca. porque ya nos quita el sueño definir la situación. Esto no se arregla más, el mundo ya es así. Y no va a cambiar, será siempre igual. Y ya ni los sueños, ya nadie más te escuchará. Vas a quedarte muy solo. ¿Yo? Gente, no, si yo no tengo, tengo dos, plata. Usted. Tengo plata para repartir, para regalar. billete. ¿Sí tengo una billetita en blanco ahí? No. ¿Te lo